los garabatos son de Dios. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, mujeres. Hoy es el día número, ¡ay, qué rico! 14 del reto de los 45 días con la mujer del futuro, con María Imelda, la escritora colombiana, eh, donde estamos hablando de eh, ese cómo ser una mujer productiva. Eh, cómo ser una mujer productiva en un mundo donde eh, se está buscando tanto la perfección. Eh, la búsqueda de, de la perfección tiene un enorme problema y es que nunca la encuentras y estamos en medio de querer ser productivas, querer ser útiles, querer ser beneficiosas, querer ser fructíferas, querer ser útiles a la sociedad, eh, mujeres que queremos generar dinero, mujeres que queremos eh, vender por internet, que queremos ser mamás, que queremos ser esposas, que queremos tantas cosas. Y fuera de eso, queremos también vender la perfección cuando realmente la búsqueda de la perfección tiene una enorme desventaja dificultad, impedimento, inconveniente, un obstáculo, y es que nunca la encontrarás. Entonces, ese es, eh, me he dado cuenta que ese es uno de los problemas que tenemos más grandes en este momento para poder ser productivas, porque creemos que la productividad tiene que ver con la perfección, y creo en mi humildad punto de vista, desde mi punto de vista creo que eh, es una mentira y por lo tanto los garabatos son de Dios Dios es quien me da esa fortaleza y me puede decir, Marimelda, usted no tiene que ser perfecta Marimelda, esa imagen perfecta que buscan de ti, no, no la busques, no usted es un garabato y como garabato los garabatos son de Dios y el único que es perfecto es Dios, no hay nadie más perfecto que Él y Él acepta la imperfección que hay en ti y que hay en mí. Entonces, mujeres, he notado, eh, estoy haciéndole coaching a mujeres que están angustiadas, eh, que no tienen energía, que eh, se sienten eh, mal, que se sienten que no les provoca nada, que tienen apatía social, que tienen apatía porque en este mundo de la perfección, ellas se sienten que no caben, porque todo tiene que ser tan perfecto, y esta es eh, una de las cosas que eh, me gustaría que habláramos hoy. Bueno, entonces después de este corto receso, <risa> vamos a mirar este... Hola, ¿cómo estás? Ah, mira, sí... Así es, la búsqueda de la la búsqueda de, la, de la perfección nos tiene, nos tiene locos y queremos lo perfecto, pero lo perfecto no. El único perfecto es Dios que está en los cielos. Bueno, mujeres, a ver, eh, cuéntame, cuéntame tus, tus penas, cuéntame tus angustias, cuéntame eh, si estás viviendo esto está esto es una, una, una nueva pandemia diría yo una nueva una nueva pandemia de buscar la perfección y este computador está tan lento wow sí, así es. la búsqueda de la se está frisando la perfección no tiene blocos y tenemos lo perfecto pero lo perfecto no perfecto es tengo tengo está me este me está frizado cuéntame, cuéntame se me frisó el computador cuéntame si estás viviendo esto Se frisa. Esta, esta es una, una, sí, no sé, no sé por, por el, qué, muchachas, está frizando el, el, el celular. Se está frizando. Tengo frizado sí, eso. Okay. Eh, sí, está frisado uh -huh. No sé cómo arreglarlo La verdad, bueno Dejémoslo así, a ver si, si de pronto eh, mi, mi, Si de pronto hay alguna de ustedes Y me dice si ya se cuadró Pero bueno Vamos a, a trabajar entonces este, este tema de los garabatos son de Dios. Vamos a ver si, si podemos hacer algo en este momento. Bueno, mira, hay una, hay una cosa que eh, eh, por acá estaba, estaba leyendo y, y me gustó mucho cuando encontré esta, eh, digamos, esta, esta, esta frase que encontré por acá y decía: realmente eh, los garabatos son de Dios, es algo que, que lo dice textualmente eh, por acá: la perfección no existe. Sin embargo, estamos en una nueva epidemia social. Eh, la nueva epidema, epidemia social es la búsqueda de la, por, de la, de la perfección y esto está, digamos, eh, produciendo graves problemas en las personas, en las mujeres especialmente, porque eh, queremos mm, mostrar una imagen en las redes sociales, queremos mostrar una, un estilo de vida que realmente no existe muchachas o sea lo que nosotros vemos en las películas en las novelas es una historia es una una una imagen que no es real la perfección o intentar conseguirla es un verdadero problema eh, los jóvenes he notado, eh, bueno, eh, les cuento que he tenido, estoy buscando personas que me ayuden porque la escuela eh, está creciendo y la realidad es que sí necesito ayuda, o sea, necesito eh, armar un equipo de trabajo y he entrevistado varias, varias muchachas y estas muchachas con las que he entrevistado últimamente son muchachas jóvenes, son muchachas de 30 años, de 28 años, de 26 años. De bueno, jóvenes para mí hasta 38 años son jóvenes. <risa> sí, 38 años para mí es joven. Marimelda y jóvenes que, pues mi amor, haga la cuenta. Yo tengo, yo tengo, eh, tengo que, tengo 24, es que 54, menos 20, me da 34, menos 20, o sea, muchachas de 38 años podrían ser mis hijas, pongámoslo así. Entonces, digamos que eh, esta edad de, de la gente joven, ellos están viviendo eh, como en una, en una burbuja de eh, social media, están viviendo en, en, los, en una imagen que realmente no es la vida real. Y por eso es que esa búsqueda, así eh, desesperado por la perfección, por parte de estas muchachas jóvenes, entonces los está llevando a sufrir depresión y ansiedad. Y lo que tienen en este momento es apatía social. Entonces, ¿qué pasa? Que bajan la energía... ¿Y qué pasa? Que viene el desánimo ¿Y qué pasa? Que se vuelven improductivas Entonces, me está llegando muchas mujeres que me dicen María Imelda, ¿cómo hace usted para tener tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer y adicional tener la escuela? Y eh, nosotros Voy a hacer una mezcolancia aquí de, de, de temas, pero realmente eh, hay unos. A, a, a, a nosotros hablamos esto. Nosotros tenemos una matriz del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿para qué esta matriz del tiempo? Entre, entre, dijimos, dijimos así de esta manera. Vamos a poner lo urgente, vamos a poner lo no urgente, lo importante lo vamos a poner en la parte de arriba, lo no importante en la parte de abajo, no importante pero que es urgente, y lo que es no importante y lo que no es urgente lo vamos a poner acá y vamos a hacer una lista. Yo quisiera saber si ustedes hicieron la lista de estas um, de estos, me, me, me gustaría que me escribieras por acá, no, es que así, sí, ok, perfecto, listo, hizo la lista, bueno, por acá me están escribiendo, eh, sí, sí, hizo la lista, listo, gracias, bueno, escríbeme qué, qué escribiste, vamos a ver, voy a leer lo que me están escribiendo por acá, eh, vamos a, a ver qué, qué escribieron. Ok, entonces, no es urgente, pero es importante. Hay cosas que no son urgentes, pero que son importantes, y ya habíamos dicho, y me están escribiendo por acá. Por ejemplo, no es urgente levantarte a las 4 de la mañana. No es urgente, pero sí es importante. ¿sí? Eh, bañarse. Me dirías, bañarse no es urgente, pero sí es importante. Buscar eh, los garabatos es mejor, es es mejor hacer garabatos que no hacer nada. Y ahí es donde nosotros estamos cayendo, porque es que hay una rutina diaria y la gente quiere obviarse la rutina diaria. La gente, hay cosas que no quiere hacer y que las quiere obviar y quiere mostrar una imagen donde la mujer está maquillada, arreglada, peinada, vestida, toda así, con las uñas así... Y, y que esté en un pedestal cuando la realidad es otra. Entonces hay un choque entre la rutina diaria y hay un choque entre la perfección. Por esa razón estoy hablando de la perfección, porque levantarse, bañarse, limpiar, lavar la ropa, secar la ropa, organizar la casa, organizar el clóset, eh, barrer, trapear, cocinar, dar de comida al perro, sacar a comida, todas esas son actividades que llevan tiempo y entonces usted quiere ser productiva, pero yo me puse a mirar, muchachas, miren, gracias a Dios, yo, yo soy contadora pública y todavía me acuerdo que me enseñaron a multiplicar, a restar, y le voy a hacer una cuenta en este momento, eh, quiere que le haga cuentas, ¿sí?, Mire, mire. usted tiene 24 horas de esas horas duerme 8 duerme un 33% de su tiempo y trabaja 8 horas en generar ingresos para poder comer y trabaja otro 33% y el 8 las otras ocho horas están en tiempos rutinarios. ¿Qué es lo que yo te estoy hablando? Te levantas, te bañas, comes, limpias, organizas el closet y aquí se va el otro 33%. Y termina el día cansada, y fuera de eso, hay una presión en las redes sociales, y hay una presión en estas mujeres de 30 años de 34 años, que están buscando la perfección, si yo quisiera ser perfecta, no tendría 10 libros si yo estuviera buscando la perfección, no haría este programa porque lejos estoy de la perfección, entonces usted ya la mandamos a recoger hasta luego, usted ya no sirve, chao chao pirulín bumpín, y yo apenas estoy empezando a vivir las mujeres hoy, de 34 años, me dicen, no tengo la energía que usted tiene, ¿sabe por qué? Porque los garabatos son de Dios, y yo soy un garabato, así de simple. Y, y, y no estoy buscando la perfección, porque el día que busco la perfección, ese día me frustro, ese día me angustio, ese día, miren, no estoy ni maquillada, ni peinada, ni arreglada. Ah, no, bañada, sí, sí me bañé. Eso sí es importante y es urgente. Pero ni, ni siquiera me, estoy maquillada, entonces... Ah, no, pero es que esa no es la imagen que queremos, queremos la imagen de una coach que se arregla, que se peina, que se maquilla, que es perfecta, que no hace nada, que no recoge, que no, y ella, eh, no, entonces, ay, Dios mío, me van a desaparecer, me van a desaparecer, porque estoy lejos de la perfección, y estuve analizando realmente en esas 24 horas, duermo 8, porque si el cuerpo no duerme, no descansa, 33%, Trabajo ocho horas porque necesito pagar la luz, pagar el internet, pagar eh, los biles y necesito pagar la renta y porque aquí gratis no vivimos ninguno y hay que comprar la comida porque vendemos, venden en, en el éxito, es una tienda colombiana que se compra comida, por ahora no sé dónde la regalan. Y me quedan ocho horas entre el transporte y al final del día, termino cansada y exalta, y fuera de eso, la presión de que hay que buscar la perfección para yo poder venderles a ustedes la imagen, Dios mío, ayúdame, con razón estas mujeres, las estoy entendiendo muchachas, ya sé por qué yo tengo energía, ya sé por qué yo hago las cosas, porque los garabatos son de Dios, y porque a mí no me importa, si es queda bien o no queda bien. A mí lo único que me importa es que estoy haciendo y teniendo la acción en lo que yo amo hacer. Pero el día en que uno se pone a mirar a, a que las cosas deben de quedar perfectas, ese día a usted le da depresión y le da ansiedad. Definitivamente, muchachas pilas con esto, esto es un problema social, esto es una esto sí es una pandemia sí exactamente, es una epidemia y yo no sé si yo la llamaría epidemia hay una diferencia entre, ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia diferencia entre pandemia y epidemia? vamos a mirar vamos a leer, para eso está Google ¿Cuál es la diferencia entre una epidemia? ¿Cuál es la diferencia entre pandemia? ¿Cuál es la diferencia entre pandemia y epidemia? Diferencia y definición de pandemia mundial, epidemia y enfermedad endémica desde la perspectiva del médico. En la Organización Mundial de la Salud de la OMS declaró el coronavirus a ah, no pero eso es pandemia debido a la propagación mundial. Ok, o sea, pandemia es cuando hay una propagación mundial. ¿Qué significa esto? Como organización médico-humanitaria, emergencia médico, eso es en el mundo. Y la epidemia se produce cuando una enfermedad es contagiosa que se propoga, propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente un número de personas durante un periodo de tiempo completo en caso de propagación descontrolada una epidemia puede colapsar un sistema de salud como ocurrió en el 2014 con el brote de ébola ok entonces una pandemia es porque es a nivel mundial que es lo que estamos viviendo ahora con esta búsqueda de la perfección y déjame decirte que los garabatos son de Dios, así que dejemos de estar buscando la perfección para poder empezar a ser productivas y vivir en el mundo real y a, y a estar en el mundo normal, es el mundo normal, este es el mundo, eh, el mundo de las redes, es un mundo ficticio, un mundo que se arma un mundo que es, que es una, una, una historia diferente a la realidad y encajar esas dos realidades, muchachas, genera ansiedad y genera depresión. Y lo digo porque en este momento mis clientas están entre los 35 años, mire que es que no le miento, ya sí ya voy, 35 años, y 45 años. Esta es la edad donde están buscando perfección. Y esto es una pandemia. Y los garabatos son de Dios. Entonces, así que yo no voy a quedar en ese juego, no voy a caer allá en ese juego. Y continuaré armando mi equipo de trabajo con mujeres que no sean perfectas, con mujeres que sean imperfectas y que no estén en búsqueda de la perfección porque esto, a, voy a resultar que me, me voy hasta luego. Chao, chao, pirulín, pimpi. Bueno, mujeres, hasta aquí llegamos Hola Arin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, mujeres, eh, continuamos mañana recuerden um, que estamos trabajando esta lista, levantarse, bañarse, limpiarse, lavar la ropa, eh, sacar eh, la ropa, organizar la casa, organizar el clóset, um, barrer, trapear. Entonces, no sé si ustedes, mujeres que tienen 40 años, no tienen que hacer ninguna de estas funciones, porque yo sí las tengo que hacer. O sea, yo sí tengo que barrer, trapear, y esto genera estrés, porque usted quisiera que no le tocara hacerlo, pero la realidad es que sí nos toca, y esa es la vida real, no la mentira que nosotras queremos comprar. Entonces, nos vemos mañana, vamos a continuar con la lista, y eh, quiero dejarte con esto, no busques la perfección, la búsqueda de la de perfección es el error más grave que nosotros, los seres humanos, podemos tener. Los garabatos son de Dios, ok, bueno, hasta luego, mañana nos vemos, sigo imperfecta, gracias a Dios, soy un garabato y qué rico ser un garabato y qué rico, qué descanso, <risa> bueno mujeres, eso, eso Ari, me gusta, los garabatos son de Dios, exactamente, bueno, chao mujeres, que estén muy bien.